falleció a causa del contagio de la pandemia en el poliedro de Caracas. Sus familiares fueron a buscar su cuerpo y lo encontraron pero con la desagradable sorpresa de que fue introducido en una bolsa negra no identificada. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los contamos como primicia. Antes de iniciar con nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Que más personas nos conozcan, así que compartan este canal con sus amigos y familiares en redes sociales y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias. Ahora sí, arranquemos. Los trabajadores sanitarios salieron a las calles acompañados por Juan Guaidó para exigir el ingreso de vacunas contra el contagio de la pandemia en Venezuela. La invitación a salir a las calles fue convocada por la presidenta del Colegio de Enfermeras Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, y se desarrolló en la Plaza de los Palos Grandes de Caracas. Todos los que salieron a las calles a protestar, entre los que se encontraban ciudadanos, trabajadores sanitarios, este sábado para exigir al gobierno dictatorial de Nicolás por el ingreso de vacunas contra la pandemia. Dicha protesta, donde participaron miles de personas, fue acompañada también por el mandatario interino Juan Guaidó. La consigna respecto a la propuesta dice lo siguiente. La vacuna para salvar vidas es la exigencia de hoy, pero estas demostraciones en cuanto a la vacuna para salvar a Venezuela, unidos y movilizados exigiendo los derechos fundamentales de todo el pueblo. Esas fueron las palabras exactas del líder opositor. Contreras este también instó a toda la población a apoyarlos a los trabajadores de la salud del país. Es momento de que la sociedad civil, los partidos y todos los ciudadanos nos sumemos a la campaña de vacunas para todos, porque la salud es un derecho. La soberanía reside en el pueblo. Vamos a ejercerla exigiendo un plan nacional de vacunación urgente para detener la letalidad de la pandemia sin excluir por qué no pertenecemos a su partido o a su ideología. Defender el derecho a la vida es responsabilidad de todos, cumpliendo con las medidas de prevención. Así lo afirmó. También la Academia Nacional de Medicina de Venezuela reiteró esta semana su alerta de que los fármacos que están en desarrollo en Cuba no son verdaderas vacunas, que para nadie es un secreto. Pese a que Nicolás anunció que uno de ellos se producirá en el país. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Ya hemos alertado de que los productos cubanos no son verdaderas vacunas, sino productos experimentales, de los cuales no se conoce su composición, seguridad ni eficacia. Reza así un comunicado en la cadena. Ahora así, Nicolás anunció que Venezuela producirá al mes 2 millones de Abdala, uno de los proyectos de vacuna cubanos contra la pandemia, después de reiterar que suscribió un convenio con la isla caribeña para fabricar los fármacos. También resaltó que firmará convenios con el país asiático, Rusia y otros países para producir vacunas contra la pandemia. Existe la urgencia necesidad de tener un Plan Nacional de Vacunación contra el Contagio, que sirva de soporte fundamental para todas las iniciativas que sean necesarias a fin de asegurar la inmunización de un estimado de 15 millones de venezolanos, así lo subrayó la cadena. De acuerdo a estos datos suministrados, Venezuela, recordemos, ha adquirido 250.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 500.000 del grande asiático Sinopharm. Según esta información brindada por la represión que apenas ha facilitado datos al respecto, con lo que también se desconocen cuántas de ellas han sido inoculadas ni a quién, tenemos total desconocimiento. Hasta el momento son las unidades recibidas, todas de doble dosis, únicamente alcanzan para vacunar al 1.3% de la población, cercana a 30 millones de habitantes. Nicolás anunció el domingo que el Ejecutivo ha conseguido liberar fondos que Estados Unidos tenía secuestrados debido a las sanciones internacionales suficientes para adquirir un valor de 11.374.400 vacunas del mecanismo COVAX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 Por último, piden subsanar las dudas que ha generado este anuncio, la primera de las cuales es la falta de información sobre cuál será la vacuna que se adquiriría ni cuándo estaría llegando a Venezuela. Pasando a segunda noticia, se enciende la alarma por el número de militares venezolanos muertos por la pandemia sin asistencia médica o atendidos en hospitales provisorios. La denuncia por parte del Frente Institucional Militar por el abandono de las autoridades, mientras los pacientes se ven forzados a pagar sus propios tratamientos. Son inimaginables los anuncios por el fallecimiento de hombres que han servido a la institución castrense en Venezuela. Pero lo más triste es la discriminación que padecen los que no tienen acceso al poder en Venezuela. La indignación, la alarma y el temor lo reflejan muchos militares en los cuarteles y a través de chats de WhatsApp o Facebook.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 de manera desesperada se escuchan voces las cuales los nombraremos como X por seguridad. Necesitamos ayuda para la X de la promoción X. Quienes en esta institución delicada por la pandemia pueden ayudar depositando en el banco en la cuenta X o vía CEL Estados Unidos al email X. Es un tratamiento domiciliario básico de $2,000 para que los pulmones vuelvan a su nivel normal y se salga de la crisis. Este es uno de los ejemplos de los mensajes que rondan en los chats de los militares. De acuerdo a la información suministrada por un militar, indica que cuando llegan al hospitalito o al hospital militar y el diagnóstico da positivo para la pandemia, de inmediato lo envían al poliedro y después se olvidan de ellos. Ahí empieza el calvario para los familiares. Porque para empezar les toca comprar a ellos mismos las medicinas. El paciente debe comprar seis ampollas de Remdesivir y cada una está en el orden de 200 dólares, en total 1.200 dólares. Algunos podrán comprarlas, pero la mayoría no pueden y quedan a la mano de Dios. Esto no es ajeno también para los militares retirados y la población civil que ha tenido que recurrir a colectas de dinero y material sanitario para tratar a los pacientes de la pandemia. Sobre todo porque en muchos casos los costos sobrepasan la disponibilidad de los recursos existentes. La situación de los militares de la Reserva Activa es de verdadera orfandad y abandono por parte de las autoridades militares que están en el deber de velar por sus derechos de salud y bienestar, ya que dichas prioridades fueron logradas a través del tiempo y de la entrega de los mejores años de sus vidas en el servicio de la patria. El Frente Institucional Militar hizo la denuncia ante todo lo que es una tragedia con la cantidad de solicitudes de ayuda por parte de familiares, amigos y compañeros militares afectados por la pandemia en Venezuela y que se ha vuelto constante, que se ha vuelto recurrente. De acuerdo a la información, los familiares de militares contagiados por la pandemia han reportado que no fueron admitidos en el sistema de hospitales militares pese a su gravedad, remitiendo a los hospitales generales y de campaña, los cuales no reunían las condiciones esenciales ni de ciudadanos intensivos para su tratamiento y recuperación. Aunque el gobierno se empeñe en decir que todo está controlado por parte de ellos, decidieron denunciar que en Venezuela está ocurriendo el sacrificio de personas, producto de la inexistencia de un sistema sanitario público robusto y eficiente. Y el vacío de políticas oficiales claras, confiables de atención a los cientos de enfermos contagiados por la pandemia Desafortunadamente lo que está ocurriendo en nuestro país nos llena a todos de profundo dolor e indignación No es posible que frente a esta tragedia que nos afecta no se haya producido una reacción del ministro de defensa Vladimir Padrino Ni de las altas autoridades de la Fuerza Armada Nacional es triste, pero no se ven por ningún lado. Por el contrario, el gobierno dictatorial chavista politiza la grave situación sanitaria del país, oculta la verdadera realidad, altera las cifras y se enfrasca en una suerte de competencia por quien trae más vacunas y de dónde. Precisamente, haciendo el paréntesis de la noticia que de inicio estábamos indicando sobre pues, el desconocimiento y la ignorancia total de Nicolás frente a esta situación. Ellos también resaltaron que asisten con estupor a las manifestaciones guerreristas del ministro de Defensa y el alto mando militar, donde pretenden imponer una épica y narrativa para mostrar la capacidad bélica de la Fuerza armada en momentos y circunstancias muy dolorosas para el país y sin considerar que la prioridad hoy debe estar focalizada en atender la situación de precariedad y urgencia sanitaria. Hicieron un llamado y es a la conciencia de los que tienen el deber de reaccionar ante la catástrofe sanitaria, de nuestros compañeros de armas activos para que oyendo la voz, sino también el llanto a los que han perdido alguna de sus seres queridos y que claman por la vida a cumplir con sus deberes constitucionales ante la tragedia que desgarra nuestros corazones. Así lo afirmaron. Amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias muy importantes y de la mano cada una de ellas, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal activar la campanita siempre los estamos leyendo, es muy importante tener esta interacción con ustedes y hasta una próxima oportunidad chao, chao